Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Graciela Malgesini. Soy la responsable de Ciencia Política y de Asuntos Europeos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y estoy coordinando la parte cualitativa de este proyecto sobre personas mayores y vulnerabilidad social. Como han dicho los eh, ponentes que me han precedido, durante la pandemia, las personas mayores y con discapacidad que vivían en residencias, especialmente, no solo se han enfrentado a mayores problemas que han generado una mortalidad diferencial, poniendo en compromiso el derecho a la sanidad y al mantenimiento de la vida, sino también a la restricción de otros de sus derechos humanos, sobre todo los relacionados con las libertades de circulación, debido al aislamiento forzado y de su participación independiente, como dice la Carta de Derechos Fundamentales. Aunque estas restricciones han estado orientadas por la preservación de su salud, han tenido un enorme impacto sobre la calidad de vida de las personas y su salud mental. Para ampliar este tema, el impacto de la pandemia en las personas mayores, contamos con la organización más experta de Europa, que es la plataforma Age Europe. Esta es una red europea de organizaciones sin fines de lucro de y para personas mayores de 50 años, que tiene como objetivo expresar y promover los intereses de los cerca de 200 millones de personas mayores de 50 años que vivimos en la Unión Europea, y también, crear conciencia sobre las cuestiones que más le preocupan. La plataforma Age se centra en una amplia gama de áreas de políticas que afectan a las pers personas mayores y jubiladas. Estas incluyen cuestiones de lucha contra la discriminación, edadismo, empleo de trabajadores mayores, envejecimiento activo, protección social reformas de las pensiones, inclusión social, maltrato, solidaridad intergeneracional, investigación, accesibilidad del transporte público y del entorno, nuevas tecnologías, entre otras. La plataforma Age Europe es un miembro activo de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en la Unión Europea, EAPNEU. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Nena Jorganzi, quien coordina las políticas y la promoción de los derechos humanos y la no discriminación en la plataforma Age. Su tesis doctoral consistió en un estudio empírico comparativo sobre el significado de los derechos humanos en la vejez y el valor de un nuevo tratado de las Naciones Unidas. Ha participado en la redacción de la recomendación del Consejo de Europa sobre los derechos de las personas mayores y ha sido consultora en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Participa activamente en el proceso político en torno a una nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores y se ha desempeñado como vicepresidenta de la Alianza Global para los Derechos de las Personas Mayores. Muchas gracias, estimada nena, por unirse, unirte a este evento de APN España. Tienes la palabra. Buenos días y muchas gracias. Voy a hablar en inglés y voy a compartir a continuación la pantalla para que así podáis ver mi presentación. Espero que la podáis ver correctamente. Muchísimas gracias por la invitación a este evento y este debate tan importantísimo sobre los derechos de las personas mayores y las lecciones extraídas de esta pandemia. Nuestra organización, Age Platform, quiere defender nuestros derechos cuando seamos mayores y creamos un espacio para todas las personas y organizaciones con el objetivo de tener una voz en los debates sobre derechos humanos. La COVID-19 y las personas mayores. Ya tenemos una evaluación general del impacto de la pandemia en las personas mayores. Basándonos en los datos de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que más del 95% de las muertes en Europa han tenido lugar en personas de más de 60 años, la mitad de ellas en personas con más de 80 años. Por lo tanto, los más mayores son los que se han visto más afectados. Y hasta la mitad de estas muertes han tenido lugar en residencias de cuidados de larga duración. Y esto solamente es la mitad de la historia porque no tenemos el panorama general todavía. Junto con los miembros y expertos a nivel europeo, hemos sido testigos del impacto más amplio de la pandemia en varios derechos humanos de las personas mayores. El derecho a la vida, el derecho a la sanidad, a recibir el apoyo adecuado, el derecho a una vida privada y familiar, la libertad frente al abuso y el tratamiento inhumano, el derecho a la dignidad, la libertad ante la discriminación, la libertad para el trabajo y la pandemia, ha puesto de manifiesto que muchas veces la pandemia utiliza a las personas mayores como si fueran ciudadanos de segunda clase. Y vemos que es discriminatorio imponer confinamientos basados en la edad. Vemos que estas medidas cuando se han impuesto, sobre todo lo hemos visto durante la pandemia, se consideraban aceptables y no se veían como medidas discriminatorias o que fueran en contra de la ley. Pero estas medidas, sin duda, son discriminatorias y violan los derechos humanos. Y lo más preocupante y alarmante es que no sabemos cuál será el impacto a largo plazo de estas medidas. Durante esta pandemia hemos sido testigos de una apreciación de las personas mayores como una población y un grupo de edad muy vulnerable. Hemos visto también que no se ha tenido en cuenta el gran potencial de las personas mayores. Hemos visto también un discurso de odio hacia las personas mayores. Por ejemplo, lo hemos visto en artículos de medios de comunicación periodistas que Reconocían la pandemia como una buena forma de acabar con los mayores en la sociedad. Esto ha tenido lugar y ha dado lugar también a un aumento de la tensión intergeneracional. Hemos visto también la imposición de protocolos de triaje discriminatorios basándose en la edad. Incluso el director de la OMS aclaró que personas de todas edades tienen derecho a recuperarse si han sufrido el COVID-19, tienen derecho a recibir el tratamiento oportuno. Y hemos visto también que ese es un derecho obligatorio, recibir la atención que merecen. Lo que hemos visto no se limita únicamente al sector sanitario. En algunos países hemos visto límites de edad en los pagos para compensar de alguna manera la pérdida de ingresos o de empleo durante la pandemia y se excluía a la gente a partir de cierta edad. También hemos visto una violación de los derechos humanos en la comunidad, que ha afectado sobre todo a personas mayores que ya estaban aisladas y marginalizadas. Personas que viven solas y que necesitan apoyo. Se han visto excluidas a nivel digital porque no tienen habilidades digitales o quizás no se pueden permitir el estar conectados a Internet para hacer transacciones, para estar conectados con los demás, para hacer citas, por ejemplo, para tener acceso a citas médicas, etcétera. Hemos visto que la gente en estas comunidades no tenía acceso a la atención. A veces porque los trabajadores sanitarios no podían ir a trabajar o en otros casos porque se han cerrado centros y estas personas se han quedado sin ningún tipo de atención. Hemos visto también que en la comunidad ha habido casos de personas que estaban en riesgo de desnutrición porque no podían salir fuera a la calle para hacer la compra o tenían miedo a hacerlo o no podían por la imposición de medidas. Y por lo tanto, son personas que se han visto muy vulnerables ante este virus. Hemos visto también un incremento de la violencia y el abuso en la comunidad. al igual que lo hemos visto también en el grupo de las mujeres, este incremento de la violencia y el abuso. La forma más visible de violación de los derechos humanos ha sido el descuido en las residencias, ha sido lo más patente. Hemos visto brechas estructurales, déficits, con equipos limitados, sin EPIs, sin pruebas. No había tampoco equipamiento técnico ni equipamiento de protección personal para los trabajadores sanitarios. Tampoco había posibilidad de transferir a los infectados a hospitales. No había, por lo tanto, ninguna oportunidad de que se recuperasen. Ha habido también falta de políticas que prohibieran que los visitantes pudiesen ver a sus familiares. Y todo ello ha tenido un gran impacto un gran impacto en la salud mental, pero también en el deterioro físico. Ha habido personas que se negaban a comer y hemos visto signos clínicos y muy evidentes de un deterioro físico y mental. ¿Por qué? Porque no habían recibido visitas de sus familiares. Y hemos visto también casos muy graves de gente que ha muerto gente que ha muerto sin estar acompañada. Y además no tenemos datos completos sobre esta situación. Como se mencionaba, esta crisis no ha creado estos problemas, no ha creado estas desigualdades. El alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos dijo que esta crisis ha puesto de manifiesto y ha amplificado muchos de los retos a los que se enfrentan las personas mayores desde hace años, como la discriminación por razón de edad, falta de protección social, acceso a los servicios sanitarios, falta de autonomía y de participación en la toma de decisiones y el riesgo de violencia, abandono y abuso. Y todo ello forma parte de un problema social más amplio. Y este problema es el edadismo. Es cómo pensamos los estereotipos, cómo los sentimos, los prejuicios que tenemos y cómo actuamos. Hemos lanzado recientemente el primer informe global de Naciones Unidas sobre edadismo. Y si todavía no habéis podido echarle un vistazo, os animo a que lo hagáis, porque demuestra claramente las causas y los efectos y también por qué es tan importante el edadismo. Y sobre todo, también nos explica por qué la gente... Tiene estos prejuicios. El impacto del edadismo lo vemos a nivel individual cuando tiene un efecto en la salud física y mental. Cuando reducimos la esperanza de vida si tenemos actitudes negativas hacia las personas mayores. Y, por supuesto, también tiene un impacto negativo en las sociedades y en sus economías. El problema del edadismo es igual de grave que otras formas de discriminación y tiene un impacto muy negativo en las personas mayores y en la sociedad en general. La diferencia entre el edadismo y otras formas de discriminación basadas en género, raza, etc. es que el edadismo se suele aceptar como algo natural o inevitable y es exactamente eso lo que hemos visto durante la pandemia. Hemos visto que este tipo de medidas no se consideraban que fuesen en contra de la ley. Lo hemos visto durante la pandemia, pero también lo que la pandemia nos ofrece es una oportunidad triste de tomar decisiones muy importantes de cara al futuro. Es la ventana de oportunidad para pensar en cómo podemos proceder de cara al futuro, abandonar estos prejuicios o tomar una posición y hacer que los derechos humanos se puedan disfrutar por parte de todas las personas, que todos podamos gozar de esos derechos humanos. ¿Cuál es la forma de proceder? Entonces, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha publicado un informe de política sobre la COVID-19 y las personas mayores. En este informe, con 146 miembros de Naciones Unidas, se incluía a todos los estados miembros de la Unión Europea y ahí se decía que nuestra respuesta en la recuperación tiene que estar basada en los derechos humanos y en la dignidad de las personas mayores. Y para nosotros esto es algo muy importante y también a nivel europeo, donde se ha conseguido el mismo compromiso con el Consejo de Europa, que ha adoptado conclusiones con un enfoque basado en los derechos humanos y en línea también con la Carta de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, que reconoce y respeta los derechos de los mayores. ¿En qué consiste este enfoque de los derechos humanos? Lo primero, se trata de cambiar la narrativa que utilizamos cuando hablamos de las personas mayores. Tenemos que dejar de hablar de los mayores como vulnerables durante la pandemia hemos visto que las personas mayores estaban en primera línea en los esfuerzos. Estaban ofreciendo ayuda a las comunidades, a sus familias, a los trabajadores. El grupo de personas mayores es un grupo muy diverso y no son vulnerables por sí mismos, sino por la falta de apoyo y de un entorno favorable que les permita florecer y prosperar en la sociedad y aprovechar todo su potencial. También tenemos que hablar de las personas mayores como nosotros y no ellos, porque si no, se genera una tensión intergeneracional. Y también tenemos que ver cómo etiquetamos lo que ha sucedido en la pandemia y cómo continuamos de cara al futuro, la falta de empleo que hemos visto y que ha sufrido la gente durante esta crisis. Vemos que las personas que pierdan ahora el empleo y que tengan más de 50 años quizás no puedan volver nunca más al mercado laboral y por lo tanto esta sería una forma muy grave de discriminación y de violación de los derechos humanos. Tenemos que acabar con la discriminación y necesitamos que la Unión Europea adopte la directiva que está pendiente desde hace años para ampliar la protección a personas mayores que han perdido el empleo. Tenemos que hacerlo con el principio de participación, involucrar a todas las personas y a todas las organizaciones en la toma de decisiones sobre derechos humanos. Y tenemos que valorarlos como personas que contribuyen y que nos ayudan en la recuperación. También tenemos que hacerlo desde una postura de empoderamiento, porque a menudo los servicios de atención se ven como el punto final, como un modelo de mantenimiento, cómo podemos mantener sanas a las personas mayores. Pero ese no tendría que ser el objetivo del cuidado. El objetivo del cuidado, quizás tengamos que utilizar otro término distinto y que sea más bien un apoyo, el medio para que las personas puedan vivir su vida y aprovechar el potencial máximo. También tenemos que abordar cuestiones estructurales que vemos en Europa y para ello necesitamos reformas en apoyo social. Por eso me alegra mucho ver que el gobierno español está empezando a ofrecer oportunidades y ayudas, al igual que inversiones. Esta no es una opción, tiene que ser una obligación para los gobiernos. Todos los estados han ratificado el convenio sobre personas con discapacidades para que así todas las personas de todas las edades puedan acceder a los servicios. Y vemos que ahora se están ofreciendo más servicios a personas con discapacidades. Entonces tenemos que hacer lo mismo con las personas mayores. Tiene que ser una obligación, es un derecho. Tenemos que hacerlo en nuestros sistemas de protección y apoyo social. Tenemos asimismo que hacer frente a la brecha digital. Tenemos un informe de Naciones Unidas sobre los derechos de estas personas que hablan de la falta de datos, la falta también de indicadores adecuados. Y eso no nos permite evaluar realmente la situación a la que se enfrentan las personas mayores. Así que lo que hemos visto durante la pandemia es solamente la punta del iceberg. ¿Cómo podemos proceder de cara al futuro? Tenemos que tener ambiciones más amplias. No se trata de adoptar una posición de, bueno, me da igual. Esto no es aceptable. Durante la pandemia hemos visto déficits estructurales en nuestros sistemas que acaban con vidas. Entonces necesitamos una mayor ambición. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser más fuertes y estar más unidos. La Unión Europea ha lanzado el libro verde del envejecimiento y se trata de un enfoque basado en los derechos humanos. Tenemos que conseguir un paraguas de acciones más inclusivas, basadas en los derechos que reflejen realmente todos los derechos sociales y es algo muy importante. Tenemos que ponerlo en la agenda política. Tenemos el empleo, educación, muchos temas distintos. Y todavía no hemos visto cómo se puede reflejar todo ello en el sistema de atención. Y durante la pandemia hemos visto que las sociedades no han podido alejarse de esos estereotipos preexistentes. Y por eso necesitamos una estrategia de igualdad de edad por parte de la Unión Europea. Para así que todas las personas tengan los mismos derechos, que no haya discriminación por razones de edad o discapacidad. Y a nivel internacional necesitamos un convenio de Naciones Unidas. Los estándares que tenemos en los derechos internacionales no nos permiten abordar las violaciones que hemos visto durante la pandemia. El lenguaje que tenemos en los estándares internacionales y en los documentos es que las personas tendrían que estar todo lo posible en los hogares. Y esto no se utiliza con ningún otro grupo de sociedad. No se trata de decir, tienen que estar todo lo posible en su casa, todo lo que puedan. Entonces, tenemos el estándar más bajo posible en la norma internacional, a diferencia de otros grupos. Por ejemplo, no lo vemos eso con los grupos de discapacitados y por lo tanto necesitamos una normativa más amplia, más completa para que así veamos nuestra brecha entre las aspiraciones que tenemos y lo que está pasando para hacer frente a estas prácticas. Y también para que así podamos llevar una vida plena como individuos cuando seamos mayores. Asimismo, necesitamos una mejor integración en el pilar europeo de derechos sociales. Por ejemplo, con las personas con discapacidades que tengan un mayor apoyo y puedan participar más en la sociedad. Y, por ejemplo, con... El grupo de personas mayores se centra más en los cuidados y no con la participación de estos. Y finalmente, como sociedad, tenemos que aprender de las lecciones. Tenemos que trabajar con el Parlamento Europeo y otros socios para hacer una investigación sobre los cuidados de larga duración que hemos visto a lo largo de esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Nena. Esta exposición ha sido especialmente, eh, especialmente interesante. Yo destacaría algunos puntos que creo que nos sirven como alimento para un futuro debate, para continuar elaborando estos temas. ¿no? En primer lugar, eh, la magnitud de las violaciones de derechos humanos de las personas mayores durante la pandemia. Estamos recién empezando a comprender esa magnitud, ese desastre generacional, eh, no tenemos aún los datos eh, definitivos. En segundo lugar, el edadismo como una forma de discriminación universal, has comentado que se acepta socialmente, está generalizada y tiene una enorme consecuencia sobre las vidas de las personas mayores. Nos, nos has invitado también a revisar el paternalismo, eh, esa, esa sensación de que las personas mayores se pueden representar con la figura siempre del bastón eh, eh, o, o cualquier imagen similar. Eh, diría yo también que esa, ese edadismo se suma a otras discriminaciones como por ejemplo la de género o las que sufren las personas LGTBI. Y nos has hablado también sobre la obligación que tenemos los estados miembros de responder al compromiso que hemos asumido con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, porque hemos firmado esta convención y porque tenemos que cumplirla. Nos has indicado que no es posible tener estándares más blandos para las personas mayores que para otros grupos de edad, incluso dentro del lenguaje establecido por la propia convención. Nos has indicado que el cuidado tiene que ser de calidad, no cualquier tipo de cuidado es un buen cuidado, algunos son inaceptables y que en todos eh, tenemos que ser coherentes, fuertes y ambiciosos y no conformarnos con lo que sea nos has invitado también a participar en la consulta abierta sobre el Libro Verde del Envejecimiento de la Comisión, está abierta hasta el 21 de abril, y entre todos deberíamos vigilar el hecho de que el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que habrá una, una cumbre en breve en la ciudad de Porto, tenga realmente un impacto mayor, una ambición mayor, y ponga énfasis en la integración social y la participación plena de todas las personas, destacando las contribuciones que las personas mayores hacen en la sociedad europea. Yo no sé si tenemos preguntas, si sí, tenemos preguntas y vamos a formularte una, ¿vale? La fórmula Pilar González de Yayo Flautas. Madrid eh, Dice, muchas gracias por tus palabras. Eh, esperamos aprender de lo que ha pasado. En España hace falta cuidar lo público. Creo que el gobierno está en ello. No pasa lo mismo con la Comunidad de Madrid. Eh, con la vejez se pueden hacer muchos negocios. Europa unida logrará grandes cosas. Este es más bien un comentario que te hacen. No sé si quieres responder, nena. Sí, creo que tienes toda la razón. No quiero ser agorera ni poner aquí un panorama negro, sino que tenemos que ser optimistas y aprender de las lecciones para así tener un futuro mejor. Así que, como decía Graciela, os animo a todos vosotros a que respondáis a la consulta y que tengamos unas mayores ambiciones para ver qué es lo que podemos hacer conjuntamente en Europa. Y también participar en los nuevos debates de la, Com de la Convención de Naciones Unidas. Sé que las organizaciones españolas tienen ya una postura para la Convención de Naciones Unidas, y ya no es una cuestión marginalizada. Los expertos a nivel europeo y también los expertos dentro de Naciones Unidas han pedido una convención. Y lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra estrategia de derechos humanos y los marcos jurídicos, porque también son nuestros derechos humanos cuando seamos mayores. Y por eso necesitamos el apoyo de estas organizaciones. Si nos podías ampliar el tema del edadismo. Porque eh, ahora justamente está en debate en el Parlamento aquí eh, una ley de igualdad de trato. ¿no? Entonces, el tema del edadismo parece, y es algo que creo que eh, coincido plenamente, parece que es una discriminación aceptable. Es decir, que eh, es un insulto, a, eh, que no pasa nada decirle a una persona, es una vieja o es un viejo. ¿No? En, la, en el lenguaje cotidiano lo utilizamos, eh, lamentablemente, y, eh, y bueno y tiene enormes consecuencias sobre la mentalidad eh, de las personas que luego se manifiesta en legislación, en el trato cotidiano y en otras áreas de la vida. Eh, ¿Puedes comentarnos algo más sobre este tema del eradismo? Sí, claro, por supuesto. Como decías, vemos grandes diferencias con el edadismo y otras formas de discriminación. En este caso, está dentro de nuestra sociedad, es algo que está integrado y es algo en lo que llevo trabajando durante mucho tiempo. ¿Cómo podemos trabajar para luchar contra esos estereotipos? Y no es algo que sea sencillo de quitarnos de encima porque aceptamos e interiorizamos ese dadismo. Por ejemplo, con las imágenes que vemos ya en películas de Disney, o las brujas, por ejemplo, que suelen ser señoras mayores, feas, con un bastón, encorvadas. Y también lo hemos visto en la sociedad, en los anuncios cómo se muestra a las personas, por ejemplo, cuando se muestra que son demasiado mayores para hacer una actividad en concreto. Entonces, es algo que está socialmente aceptado y tenemos que ver cómo podemos acabar con esa discriminación. La discriminación requiere de acción. Y si es algo que está aceptado, es muy difícil luchar contra ello. Es algo que es un resultado de estereotipos y lo vemos con un resultado en la práctica. Lo que podemos hacer es identificar tres acciones principales para combatir el edadismo. Una de ellas sería los marcos jurídicos y las políticas. Me parece que es una buena oportunidad en España, por ejemplo, para hacer reformas y solicitar una mejor protección y también una legislación que no solo prohíba la discriminación, sino que haga esfuerzos por eliminar el edadismo y los estereotipos. Necesitamos concienciación pública sobre el edadismo. En mi país, por ejemplo, el término edadismo ni siquiera existe. Entonces, es muy difícil de capturar lo que significa y su gravedad. La OMS ha desarrollado que está detrás de este informe de, la, de Naciones Unidas, ha desarrollado directrices y herramientas para que las organizaciones puedan tener estos debates entre los responsables políticos. Entonces, ese sería el primer pilar, la legislación. La estrategia número dos sería actividades educativas para generar concienciación y también un contacto intergeneracional, que haya más relaciones intergeneracionales. Y en el informe también se menciona los datos. Necesitamos más datos para saber cuál es el panorama completo. Se relaciona con la pregunta que nos hacen desde Asturias, María del Mar, que alude a que al final las personas mayores también es un colectivo heterogéneo en el que intersectan la clase social, el género, eh, el estado de salud... Eh, y entonces pregunta si no sería más lógico que nos rigiéramos, no sé si se refiere a la sociedad o, o a, la, a la acción política de las entidades, pero podrían ser ambas ¿no? destinatarios, por otros parámetros diferentes o no solo al parámetro de la edad. ¿no? Porque encontramos que, por ejemplo, en las sociedades con diversidad cultural, el, el proceso de envejecimiento puede estar a su vez afectado por estos, por estas variables culturales. ¿no? Sí, tienes toda la razón y por eso mencionaba que esa narrativa de la vulnerabilidad no hace justicia a la diversidad de las personas mayores. Tenemos también diversidad en función del género, discapacidades, etcétera. Entonces, cuanto más mayores nos hacemos, más diversos nos hacemos también. Cuando hablamos de diversidad e interseccionalidad, es algo imprescindible en este tema. El problema es que, además de estas características, no podemos hacer, no podemos ver la interseccionalidad. Por ejemplo, en las desigualdades de género no podemos ver el panorama completo de las brechas o cómo afecta a las mujeres a la hora de acceder a los sistemas sanitarios o, por ejemplo, las personas mayores que pueden ser más propicias a sufrir de abusos. Entonces, tenemos que ver la interseccionalidad y ver también la edad como una forma adicional de opresión, porque con las discapacidades, por ejemplo, no solo podemos ver cómo la sociedad evalúa las discapacidades de las personas, al igual que se ha visto en esta pandemia. Entonces, me parece, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que ver esa interseccionalidad. También se ha visto desde las organizaciones. Pero el problema es que la interseccionalidad se aplica con las herramientas que tenemos igualdad de género interseccionalidad y se intenta unir pero como no tenemos una estrategia para la desigualdad en la edad es muy difícil de aplicarlo en este caso mucho trabajo por delante para tratar de integrar eh, los distintos elementos y como decías tú faltan datos y con respecto a los datos que faltan eh, hay un aspecto que mm, siendo enormemente escandaloso eh, hay muy poca información, que es el tema del triaje. Eh, el triaje se ha aplicado de una forma generalizada en la primera oleada de la pandemia, lo hemos visto en España de una manera clara, de hecho hay eh, más de 500 familias que han, españolas que han puesto eh, eh, demandas penales a las autoridades por la forma en la que consideran que han muerto sus eh, familiares en las residencias. Y, y realmente eh, la inexistencia de protocolos basados en derechos humanos y no basados en cualquier otro criterio puede haber sido una explicación. No sé cómo lo, lo ves tú. Yeah, I agree. Is... Sí, estoy completamente de acuerdo. Aunque tenemos estadísticas de que las personas más mayores tendrán una mayor probabilidad de morir, no es aceptable negar el tratamiento a estas personas. También sabemos que los hombres son más propicios a morir por COVID-19. De hecho, un 60% proviene de hombres, pero nunca hemos dicho que vayamos a dar prioridad a las mujeres porque son las que van a sobrevivir. También sabemos que personas de color, con minorías raciales, tienen más probabilidades, pero aún así no estamos negando el derecho a la asistencia sanitaria por ese motivo. Y sin embargo, en España y en otros lugares sí que hemos visto una discriminación basada en la edad. Entonces, la falta de un marco jurídico que prohíba esta discriminación de la edad en todas las esferas de la vida es algo que nos mandaría un mensaje simbólico a toda la sociedad, porque por eso, precisamente, solicitamos unos, unos marcos jurídicos más amplios a nivel europeo e internacional, que es algo que no se puede seguir ignorando. Nuestros compañeros de la comunidad internacional también han utilizado herramientas de triaje en otros tipos de discriminación, pero han conseguido hacer frente a la discriminación por discapacidades, algo que también tenemos que lograr con la edad. Una de las explicaciones que se ha dado es que la pandemia eh, ha acogido a las eh, instituciones de cuidados de larga duración de manera eh, poco preparada. ¿no? Tiene que ver también con el hecho de que esa falta de preparación ¿Está relacionada con el hecho de que se trata de empresas que tienen que obtener ganancias? Pues no lo creo, sinceramente. El director de la OMS dijo que los estados no han sabido reaccionar rápidamente. Ya sabíamos que afectaba sobre todo a las personas mayores y sabíamos también que había personas mayores congregadas en espacios como residencias que se iban a ver más afectadas por las propias condiciones del lugar en el que se encontraban. Eso ya lo sabíamos antes de que llegase la pandemia, pero el problema es que los estados no supieron reaccionar rápidamente. Quizás los estados hubiesen reaccionado de una manera distinta, si hubiese afectado más a los jóvenes. Esto es algo que dijo el propio director de la OMS. Entonces, la falta de preparación ha sido algo terrible. En general, hemos visto una falta de recursos una falta de equipamiento, una falta de personal sanitario ya en condiciones normales y también la falta de coordinación en nombre de los estados para apoyar estos servicios. Es algo que po hemos podido constatar durante la pandemia. La verdad es que si lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, eh, tenemos que pensar y reflexionar sobre este tema. ¿No? Eh, Gracias, Nena, por tu participación, por el diálogo tan interesante que hemos tenido, eh, por las contribuciones que hace la plataforma Age, eh, y esperamos que eh, con lo que nos has eh, transmitido la gente que está escuchando esta, eh, eh, en esta jornada las intervenciones, se anime y también colabore eh, en su vida cotidiana, cambie su modo de pensar y también pueda contestar a la consulta pública que está abierta eh, hasta el 21 de este mes en la Comisión Europea. Muchas gracias, nena. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Salud.